Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y este es un vídeo para jugando en Linux.com. Hoy os traemos de nuevo un clásico, en esta ocasión se trata del fantástico y siempre genial Quake 2. Pero eh, con, con una salvedad, y, y es que en esta ocasión, bueno, pues eh, gracias a la colaboración de Nvidia con Comet Cesda, eh, se ha eh, añadido la tecnología RTX, o sea, lo que sería el trazado de rayos. Nosotros vamos a jugar un ratito simplemente para que veáis cómo, cómo funciona esta te tecnología eh, con este clásico. Y, y nada, vamos a disfrutar un poquito más de este Quake 2. Eh, yo. Os voy a comentar, eh, lo he jugado realmente hace poco, hace unos 5 o 6 meses. Me lo he pasado en grande jugándolo, como, como siempre, cada vez que lo hago. Y lo tengo un poco reciente, pero bueno, eh, siempre es un placer volver a, a revisitar de nuevo a este fantástico shooter eh, de toda la vida. Bueno, si os fijáis, si, os vamos a, si nos vamos aquí a las opciones, eh, podéis ver que el, el renderizador que, que está escogido sería el renderizador RTX. Y después también hay eh, bueno, pues un añadido que fue, es un añadido de última hora, porque fue ayer mismo cuando se actualizó el juego. Y es que eh, algo un poquito extraño, la verdad. Eh, Nvidia ha añadido la tecnología AMD. Nvidia ha añadido la tecnología AMD FSR1.0. Bueno, pues, ¿qué permite esto? Pues mejores, en teoría, mejores tasas de, de, de frames por segundo, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a jugar un poquito. Eh, yo no le toco a nada más. Sé que hay aquí una opción para eh, aumentar pues, eh, el sharpness de AMD de, de FSR. Yo no le toco, lo dejo tal y como está. Y vamos a jugar entonces. Vamos a cargar una nueva partida. Y aquí estamos de nuevo, eh, una vez más, en este fantástico Quake 2, pero con la tecnología RTX. Fijaos en la iluminación, que diferente es los reflejos que, que, que observamos, por ejemplo, en ese cristal que tenemos enfrente. e incluso eh, pues la luz que emiten las explosiones. Es una actualización como, como Dios manda, vamos. Eh, y bueno, pues eh, vamos a, a jugar un poquito a a este Quake 2, a revisitar de nuevo una vez más este fantástico clásico de toda la vida, de los shooters, de esos shooters que, que nunca pasan de moda, que siempre es divertido poder jugarlos. Eh, personalmente, a mí son los shooters que me gustan. Los juegos, eh, los shooters actuales, bueno, pues también son muy espectaculares. Tienen muchas explosiones, eh, tienen muchas eh, pues, uh, animaciones que te cagas, perdón por la palabra, pero no tienen la gracia que tienen estos shooters de, de toda la vida. Y es que eh, estos, eh, bueno, pues como podéis ver son mucho más rápidos, son mucho más adictivos. Tienen un, algo que, que no sé cómo explicarlo, pero que hacen pues que, que sea una, una maravilla volver a jugarlos una vez más y otra y otra y otra. Yo ya no sé cuántas veces me habré jugado los Quakes, pero por lo menos el primero y el segundo los, de, los he ido jugar como 4 o 5 veces cada una. Bueno, vamos a salvar por si acaso. Creo que estemos en la primera fase. A lo mejor nos confiamos demasiado y nos empiezan aquí a, a hacer un hijo de, de madera. Vamos allá. Por aquí es por donde hemos empezado nuestra aventura. Y vamos a explorar un poquito. Aquí estamos ya. Pues sabía yo que había aquí alguno achantado. Entre los punto. Y bueno, pues. La verdad es que... Fijaos cada vez que disparamos... La iluminación que hacen los disparos... En las paredes. Como, como se nota... Este arma hace que tengas que, que pararte cada vez que disparas. O casi, vamos. Vale, no teníamos nada por aquí. Y aquí tenemos este ascensor. Que yo no recuerdo si había algo más por aquí. Algún secretillo. Vamos a tener que dar la vuelta. Porque no veo la salida. Volvemos sobre nuestros pasos. Y continuamos pues el, el camino estándar. Ya hemos explorado aquí. Vamos a salvar. Como siempre. Y aquí tenemos... Cositas para recoger... Uh. yo juraría que había por ahí escondido en algún lado una granada aunque Cabo, cabum. ¡Muérete! Me, ha dado, me han dado para el pelo pues juraría que había por ahí una escopeta en algún lado en estas primeras fases pero no la no la encuentro seguramente me la ha dejado atrás ¿Eh? venga, ven por ahí, ven por ahí por ahí ah, boom. y no te mueres ¿eh? Oh. vale, ya tenemos aquí el ascensor cerquita, cerquita el ascensor que nos lleva a la siguiente fase Aquí pillando todo lo que podamos y más Y allá vamos Ya estamos ahora en la segunda fase Le he dado el botón que no era Sabe Dios dónde me he dejado la escopeta ¿Dónde está? Eh, por ahí disparando. Estará ahí arriba. Tocando la moral. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! Pero, ¿será posible...? final, al final se murió. Que te, te mueras. Y había gato encerrado. Creo recordar. ¿Ves? Había gato encerrado. Si lo que yo, decía... Estaba en la entrada. Y por aquí había un bruto de estos. El permiso gracias a este juego que los matabas y los tíos seguían disparando sin cabeza... O desde el suelo. Debe tener siempre mucho cuidado con eso. Porque puedes matarlo y luego, después de estar el muerto, te mataba el a ti. Bueno, bueno, bueno. ¿Veis? Lo que, lo que os decía. Bueno, fijaos aquí, los reflejos del agua se, se advierten perfectamente. Vamos a ver si hay alguna cosilla por aquí que nos dejemos atrás. Algún ítem interesante, algún arma que me vendría de... muy bien, una escopeta o algo así. No sé, a ver, ¿por qué no me aparece ninguna escopeta? Vamos a ver si por aquí tenemos la suerte de encontrar algún ítem interesante aquí hay algo bien, por fin por fin sí, me encanta la fusca la hemos encontrado vale estamos aquí en esta zona que creo recordar que había un puente, que teníamos que bajar de alguna manera Bueno, bueno, bueno. Y por aquí nos hemos metido. ¡Uy! Sí, teníamos que... Teníamos que entrar por aquí. Vale, pero creo que podíamos explorar un poquito por ahí arriba. No sé si nos dejamos algo importante. Vamos a echar un ojo por si acaso. Saltamos. Y por aquí... ¡Ay, un bicho! ¡No, no, no, no! Vale, ¿y esto? ¡Eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde has salido, tío? No podemos entrar por aquí. Vale, se abre desde otro lado, esa puerta. Y aquí no hay nada, ¿no? arma ya es otra cosa ¿eh? Ya eh, con esto cambia mucho el tema esto ya es un arma como Dios manda entre comillas, fijaos aquí tenéis podéis admirar un poquito el tema de la, de la il de iluminación, fijaos en los rayos que no sé si los percibís bien ahí si los está grabando bien el OBS para lo mejor pues le, le cuesta grabarlo pero se intuye bastante bien ¿no? y fijaos incluso en los brillos que hay aquí eh, ...que podéis observar en, la, en las paredes. Bueno, pues creo que tenemos que bajar por ahí... ...por donde fuimos antes... ...y meternos en este, en este hueco. Vale, sí, correcto. Era por aquí. Estamos en una nueva fase. Vamos a salvar, como siempre... Tote que está allí al fondo. Lo malo que tiene este arma es que, bueno, así de cerca es lo mejor que hay, pero de lejos deja bastante que desear. Muérete, anda. Uy, ese ruidito, ese ruidito no me mola nada. Es más, lo odio, lo, lo odio a muerte ese ruido. ¿Qué es esto? Escopeta tenemos aquí la posibilidad de bucear un poco pero es que no, no se ve nada no tenemos una linterna o oh, así que nos ayude a ¡Oh, Dios, los perros estos perros siempre me fastidiaron un mogollón no me mola nada me está machacando. ¡Maldito perro! ¡Muérete ya, hombre! Y tenemos muy, muy poca vida. No teníamos nada por aquí, ¿verdad? No hay ningún... Botiquín, hay varios aquí, vale, menos mal. Nos pillamos todos. Y sigo escuchando el ruidito de los perros. No hay nada. mueras que te mueras y arriba dónde está aquí aquí seguro ves lo que yo decía qué odiosos son tío de verdad sacan esa lengua asquerosa que tienen ves Mamachacao. machacado será cabrito a ver menos mal que había salvado justo antes Venga, anda. Vete a rascarte por ahí un poco. Venga. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos avanzando poco a poco. Pero lo cierto es que... Dan bastante cañita estos tipos, ¿eh? Buh, quake damage. Vamos a ir cautelosos, porque aquí... Me parece que para pillarlo no podíamos explotar esos barriles. Teníamos que saltar de barril en barril. Si no me equivoco, para poder pillarlo. Ahí está. Muy bien. A ver. Sí, ahí está. Activamos. vamos. En fantástico Quake Damage. Y lo usamos aquí. Con toda esta peñita chunga. ¿Dónde estás? Que te escucho. Bueno, se nos ha acabado el Quake tamach. Pero gracias a él, pues... Hemos nos hemos quitado unos cuantos enemigos del medio y seguramente pues también nos hemos dejado bastantes cosillas por recoger por ahí lo cual siempre es interesante vale pillamos vida y por aquí hemos venido nos vamos a meter entonces por aquí salvamos una vez más. Aquí hay este, este ítem que me parece que había que pillar desde aquí. Vale. Pillamos vida. Y si no me equivoco, había que usarlo en esta zona. Vale. Pillamos la adrenalina, activamos el ítem. Aquí estamos. Esto es ácido. Señores, si no lo hubiéramos activado estaríamos muertos. Vale. Se pillan la fusca. La ametralladora esta. con el cuita más es bastante... Bastante efectiva. Vale, necesitamos la llave azul. Pero... Pero sin él hay que tener bastante puntería. Porque tiene retroceso. Ahí está. Uh, mira, muere muérete, hombre. ¡Oh! Cuánta gente. Cuánta gente. Hay fiesta aquí. Hay fiesta, señores. ¡Uy, oh, un brutote! ¡Que te mueras, tío! Venga. Venga, venga, venga. Uh, uh. Aquí me parece que había peña chunguilla, mal no recuerdo, sí efectivo y wonder. había este, oh, no, esto sí que no me mola, esto no me mola nada, para mí estos son los, los peores enemigos del juego, los perros estos, venga, por ahí, a rascarte un poco. A ver, yo salvando aquí cada, cada minuto, casi, o oh, oh, si, sí, casi. A ver, venga, que estéis un poquito nerviosos, eh. A ver, aquí había que empujar esto se empezaba a activar este rollo aquí. Ah, vale. Y mira, también aparece aquí la llave azul. ¿La veis? Sin esta llave azul no hacemos nada. Para continuar la necesitamos sí o sí. Vale, pues volvemos bajo, va sobre nuestros pasos una vez más... Vamos aquí pillando todo lo que podamos y más. Y volvemos hacia atrás. ¡Oh! Oye! ¡Oh! Oye! Bueno, fijar los efectos de iluminación que tenemos aquí. Cuando nos da el sol de frente. Como mola. Utilizamos la llave para entrar aquí. ¡Oh! Venga. Mucha peña, mucha peña. Que no me dispares ahí en el suelo, tío. Que te estás muriendo, muérete ya. Total. ¿Qué más te da? Ya puesto. Te mueres tú solo y ya está. Vale, vale. Llegamos. Ah, aquí estamos. Muy bien. Justo. Vale, aquí estaba el, el elevador que había que bajar esta palanca muy bien, fijaos ahí los reflejos entrando por allí, por aquel hueco y, y esto que tenemos aquí podíamos empujarlos y colocarnos a, a nuestro gusto son bastante útiles la verdad no solo porque explotan bueno, pues estamos de nuevo. Uy, ese ruido. Robotijos. Uy, qué machaca, que nos han metido. Muérete, muérete, muérete, muérete, muérete, muérete. Vale, se han bajado aquí. Vamos a salvar. De lleno nos ha pillado Aquí tenemos el Quick Damage Y aquí me parece que había Si no recuerdo mal Un secretillo o algo así Si sí, justo te metías por aquí Y entonces Explorabas un poquito esta zona Me parece que Mira, aquí está La escopeta de dos cañones Sí señor, esto sí que es un Esto sí que es un arma Y lo demás son cuentos Vamos a ver Por aquí hemos venido Aquí están las escaleras A esta, a esta arma no hay nada que se le resista bueno, vamos a pillar el Quick Damage porque me parece que esto lo tenemos que utilizar aquí con un bruto muy grande. Sin mal no recuerdo. Activamos aquí. Se abrió la puerta. Y acabábamos la fase. Bueno, pues continuamos aquí entonces. No sé cómo lo estáis viendo, pero yo me lo estoy pasando en grande, señores. Este fantástico... Oh. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? No, no. No, muérete, muérete. ¿Qué es que me está... ¡Oh, no! Un bicho de estos... Un robot de estos voladores chungos. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Uf. Bueno, no sé, no sé, no sé, pero necesito vida urgentemente, porque estoy bajo mínimos. Ahí, activamos el botón y abrimos la puerta. si me habré dejado alguna puerta por aquí sin explorar no hay nada, ¿no? bueno, podíamos ver qué tenemos por aquí abajo llamamos al ascensor Te chunga, oh, oh, ay qué mala puntería! ¡Por Dios! Otra vez bajo mínimos. Vale. Tenemos que conseguir desplegar eso. Seguramente en otro botón. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa puerta se abre desde otro lugar. Y aquí seguro que hay trampa. ¿Ves? Pues, lo dicho. Bueno, señores. Pues me han dado bien para pa el pelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, creo que vamos a aprovechar para dejarlo aquí pillamos aquí todo esto y lo vamos a dejar aquí salvadito y, y bueno, pues nada espero que, que os haya gustado este Quake 2 RTX vamos a quitarnos de medio a este tío que nos estorbe fijaos aquí en el efecto este que tenéis aquí oh, va. vienen todos ahora que te mueras, hombre que te mueras Bueno, pues lo he dicho. Que espero que os haya gustado este Quake RTX. Como veis, eh, es el Quake 2 en su más pura esencia, pero con unos gráficos muy renovados gracias a la tecnología, como os digo, de trazado de rayos. Se nota un mogollón, solo tenéis que ver lo, lo que tenéis delante para verlo. Eh, los reflejos, los efectos del agua. Este por ejemplo este campo de fuerza, por ejemplo, que tenéis delante ahora mismo. Es todo gracias a esa tecnología. Y, y bueno pues eh, que sepáis que podéis eh, descargar eh, podéis descargar gratuitamente desde steam este quake 2 rtx que os permitirá jugar de forma gratuita eh, pues no sé si son dos o las dos o tres primeras fases del principio vale eh, si tenéis eh, los archivos originales de Quake 2 tenéis el juego comprado de Quake 2, siempre podéis eh, con, con este Quake 2 RTX buscarlos y señalárselos al juego para que podéis jugar eh, Quake 2 al completo con, con trazado de rayos. Y, y nada, eh, como veis es una auténtica pasada, es una pena que, que bueno, pues sea necesario utilizar una tarjeta con la tecnología RTX para poder aprovecharlo, pero, pero bueno, que, que merece muchísimo, muchísimo la pena volver a revisitar este grandísimo clásico y, y bueno, pues eh, nada señores eh, lo que os digo siempre, os recordamos que somos jugando en linux.com que podéis encontrar las noticias eh, más eh, actuales del panorama de los juegos en linux eh, pues visitándonos, jugando en linux.com y también bueno pues ahí en la descripción de este vídeo vais a encontrar un montonazo de, de enlaces eh, como por ejemplo pues a, a nuestros grupos de telegram a nuestras salas de matrix y discord a nuestros canales de twitch y de youtube y por supuesto si os gusta el vídeo pues os agradeceremos un montón que le deis a like si os gusta nuestro contenido si ...os pasáis un poquito por nuestro canal... ...y echáis un vistazo al resto de vídeos si os gusta... ...pues ya sabéis lo que tenéis que hacer... ...os tenéis que suscribir... ...y no os olvidéis de marcar la famosa campanita... ...para que cada vez que saquemos alguna novedad... ...algún vídeo nuevo, algún streaming... ...pues seáis los primeros en, en poder verlo... ...vale... ...y eh, lo dicho también... Que, ...que os repito siempre... ...si tenéis cualquier tipo de comentario... ...nosotros estaremos encantados de leerlos... ...y contestarlos, ¿vale? ...o sea que ya sabéis... Y nada más, eh, lo dicho, eh, espero que os haya gustado y me despido, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao, nos vemos.